De -o, de -o. Hola mujeres. Estas 11, 1.1. Llegó la mujer del futuro. Bueno, eh, estamos en el día número 38 del reto de 45 días con Marimelda aquí en la escuela cuántica mía, y hoy estamos aprendiendo qué significa ser una mujer madura, nada más y nada menos qué significa. Acuérdate que este reto se acaba en el, el, el día 45, estamos en el día 38, quiere decir que faltan 39, 40, 41, 42, 43, faltan cinco días. En estos próximos cinco días nos vamos a enfocar en cuáles son esas características que necesitamos nosotras como mujeres eh, para ser una mujer madura. Entonces, para aprender a ser una mujer madura, tenemos que aprender qué es ser una mujer madura, para qué sirve ser una mujer madura, por qué ser una mujer madura, cuándo ser una mujer madura, dónde ser una mujer madura, qué me gano con eso, cuáles son esos beneficios que yo voy a obtener para... Um, eh, eh, Convencer a mi cerebro de que yo necesito trabajar eso. Entonces, ¿qué es una mujer madura? ¿Quién es el que debe de ser maduro? ¿Usted debe ser la mujer madura o quién debe de ser madura? Eh, ¿Por qué debo de ser madura? ¿Para qué debo de ser madura? ¿Cuándo debo de ser madura? ¿Dónde debo de ser madura? ¿Cómo debo de ser madura? ¿Y qué gano con esto? Estas son las ocho preguntas que nosotros eh, siempre nos tenemos que hacer. Bueno, eh, si te interesa este tema, obviamente quédate acá y si no, chao y adiós y vamos a ver. Esto también funciona obviamente para hombres. Hombres maduros, pero yo estoy enfocada únicamente en las mujeres. Me han preguntado, Marimelda, ¿y usted no le enseña a los hombres? No, lo que pasa es que me dediqué más a las mujeres porque las mujeres somos más emocionales, eh, tenemos eh, más conflictos emocionales, y entonces por eso trabajo más con mujeres. Esa es la, la razón, porque por aquí me están preguntando. Bueno, eh, como cosa rara... Antes de comenzar, por favor, eh, ayúdame a compartir este, este taller. Eh, vamos a compartir esto. Vamos a compartirlo. Y eh, te agradezco. Ya, ya te agradezco de antemano. Hola, mujeres, ¿cómo estás? Hola, Ana. Hola. Hola, Ana. Hola, Ana. Hola a todas, eh, hola, eh, bueno por aquí estoy, estoy, si me pueden ayudar, compartan, suscríbanse también aquí en el, en el canal para que les lleguen las notificaciones, suscríbete, dale me gusta también a la página para que te lleguen en las, las notificaciones y... Eh, Vamos, a. hola, ¿cómo está don Darío? Vea, don Darío llegó ya de primero. <risa> hola, ¿cómo está? Ahora sí me da risa, pero es que cuando me llama que no tengo que hacerlo. Ay, Diosito, ayúdame. Eh, compartir, sí, compartamos esto, por favor. Compartámoslo, compartámoslo, compartámoslo. Eh, yo creo que nosotros estamos sufriendo de inmadurez. Bueno, eh, vamos a, a, a retomar eh, la madurez. La madurez, ¿qué es la madurez? La madurez tiene que ver con la capacidad que una persona tiene de discernir. Y habíamos dicho, discernir es tener la capacidad de distinguir entre una cosa y la otra es distinguir entre este color morado y el color verde y tener madurez es tener la capacidad de distinguir entre un color y el otro entre una cosa y la otra entre el bien el mal entre siempre es tomar una decisión y para tomar una decisión yo tengo que distinguir una cosa de la otra. Entonces, la madurez tiene que ver con la capacidad que una persona tiene de discernir. Para, para poder tomar una decisión, yo tengo que, antes de tomar una decisión, yo tengo que ver cuáles son los pros y cuáles son los contras de cada decisión y tomar la decisión con responsabilidad y aceptar las consecuencias, pero ¿qué pasa?, Ese es lo que estamos trabajando nosotros. Entonces, la madurez, eh, yo quiero que miremos la madurez en el, en el contexto de, denme un segundo, vamos a mirarlo desde varios puntos de vista, bueno, vamos a ver, ok, ¿qué es la madurez?, ¿qué significa madurez?, Madurez quiere decir, es como un punto de vista de que ya cuando algo está maduro, digamos, voy a poner un ejemplo eh, como un fruto, porque el, acuérdese que el cerebro aprende por metáforas, y si aprendemos una metáfora, entonces nos va a quedar más claro qué es madurez. Entonces, por ejemplo, una, un fruto está maduro cuando ya está perfecto cuando ya cumplió todos los requisitos y se puede sacar del árbol y poder y se puede digamos comer o sea hay un momento de madurez para uno tener madurez se requiere de un tiempo de, de, depende también la edad o sea en la edad cuando ya somos adultos aprendemos a ser maduros aunque hay personas de 50 años que, no, que son inmaduras. Puede ser que una persona de 30 años sea más madura que una de 50 o que uno de 80 sea inmaduro con respecto al de 80. O sea, no hay, digamos, con respecto a la edad, digamos que hay una edad adulta y hay una edad de madurez y uno empieza la edad de la madurez a los 50 años, pero eso es simplemente un nombre que se le da entonces por ejemplo el escritor alcanza la madurez creativa a los 60 años o sea que yo todavía no soy una escritora madura según eso un ejemplo también tiene que ver desde el punto de vista o sea varios puntos de vista uno un punto maduro de algo, otro de acuerdo a la edad y otro que es de acuerdo a la prudencia. Madurez es igual a prudencia. Ese vamos a ir escribiendo, eh, por favor, y vamos a ir colocando madurez. Entonces vamos a poner madurez. Entonces, tenemos... Tres puntos de vista, ¿sí? Tres puntos de vista. Uno que es madurez, que es desde el punto maduro de algo, que es desde el punto de vista de la perfección. Otro que es desde el punto de vista de la edad adulta. Edad adulta. El escritor alcanza la madurez creativa a los 60 años. Ese es un ejemplo y otro que es desde el punto de vista de la prudencia. Entonces, ¿qué significa ser madura? Significa tener prudencia, significa tener juicio, significa tener sensatez, significa tener cordura, significa tener cautela esto es lo que nosotras debemos de aprender para romper con las maldiciones que traemos ancestrales, con las decisiones con las maldiciones que traemos generacionales especialmente en el amor si yo aprendo a tener prudencia bueno Marimelda ¿Y qué es prudencia? ¿Y qué es juicio? ¿Y qué es sensatez? ¿Y qué es cordura? ¿Y qué es cautela? Porque yo necesito que mi mente aprenda el significado de todas esas cosas. Acuérdate que al cerebro hay que decirle qué es, para que le entienda y nos pueda prestar neuronas. Por aquí me escriben, hola, ¿cómo estás? Madre, madre, te llevo otra perrita. Ah, pensé que era... <risa> pensé que me estaban... Ok, ok, perfecto. Sí, me queda claro. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a, a, a ir entendiendo. Bueno. hoy dime qué es prudencia. Y, y ahí quiero que, que tengamos algo muy en cuenta mujeres, que la prudencia y vamos a ir abriendo estos como, esto es como un mapa mental donde me dice que la prudencia es igual a la templanza es igual a la moderación o moderación templanza tiene que ver con la moderación, moderación. Ahí está, pues, escribe muy maluco eso. Tiene que ver con la templanza. Tiene que ver con la moderación. Tiene que ver con la discreción. Ay, no, mujeres, tenemos mucho que aprender. ¿Usted es una mujer discreta o es una mujer indiscreta? Tiene que ver con la mesura. ¿Usted tiene mesura? Tiene que ver con la sobriedad. Hmm. Y este tampoco me gusta. Oh, my God. Tiene que ver con la sensatez. La prudencia tiene que ver con la sensatez. Sensatez. Sensatez tiene que ver con el juicio. Volvimos al juicio. Otra vez al discernimiento. Entonces, la mujer debe de tener prudencia y inteligencia. Entonces, la mujer debe de ser prudente. Mire, que es que prudente. ¿Usted es una mujer prudente o usted es una mujer imprudente? ¿Usted es cautelosa o no es cautelosa? Cautela. Usted tiene cautela antes de tomar una decisión o usted toma una decisión así de una manera impulsiva sin pensarlo. La cautela es una de las cualidades que nosotras, las mujeres, tenemos que aprender. Esto se aprende porque la madurez llega con el tiempo. Una persona no nace madura. Un fruto cuando nace tiene un proceso, es una semilla, se entierra bajo la tierra, eh, le, le vive un proceso, luego le salen las hojitas y luego de las hojitas le salen unos, unos petalitos y luego de los petalitos le sale la flor y ya el fruto está maduro y entonces ya se cae del árbol y se puede comer. Asimismo... Es la naturaleza humana y hay un proceso y hay un tiempo de maduración. Entonces, esto se aprende. Hay personas que se mueren inmaduras. Hay otras que logramos tener vida para ser maduras. Usted decide cuál quiere. La cautela, tener precaución, tener cuidado tener previsión, usted previene, es mejor prevenir que lamentar, previsión, una mujer madura, una persona madura previene, tiene previsión, que es diferente a tener prevención, son dos cosas prevención. Oh my God, yo creo que aquí necesitamos un reto completo, Mujeres, ¿qué tal si, si, si ponemos un próximo reto sobre la madurez? Porque la verdad que, ¿cómo romper maldiciones generacionales? Bueno, yo rompo maldiciones generacionales aprendiendo a ser una mujer madura. ¿Y cómo aprendo a ser una mujer madura? Pues voy a necesitar otro reto, porque yo nunca había, yo no sabía que una mujer madura implicaba ser cautelosa. Ser precavida, tener cuidado, tener previsión y tener prevención. Son dos palabras diferentes. Prevención es tener prudencia, es tener cautela. Precaución. Wow, mira qué cosa. Reserva, cuidado. Wow, mujeres. Definitivamente la ignorancia sí si nos hace sufrir mucho. Y, y nos tenemos que educar. No tengo un compromiso muy grande. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo le parece, Ana, todo lo que tenemos que aprender? O sea, yo soy una persona totalmente ignorante. ¡Qué ignorancia la que yo tengo! Porque yo no, yo no. ¿Qué, qué, qué es cautela? ¿Qué es eso? Claro, no, no sé qué es. ¿Qué es ser cauteloso, muchachas? ¿Qué es ser preventivo? Una cosa es ser preventivo y otra cosa es previsión. Son dos cosas distintas. Miren la ignorancia. Y entonces queremos romper maldiciones, pero que no, no queremos hacer nada y actuamos de manera impulsiva. Y cada vez que usted actúa de manera impulsiva, tiene una consecuencia y esa consecuencia cada vez es como si se tirara más tierra encima y cada vez muriera en vida. Entonces, voy a parar, voy a parar y voy a, a, a empezar a tener cautela. Mira lo que dice acá, que es previsión. Previsión. Previsión es una suposición o conocimiento anticipado de algo a través de ciertas señales. Qué rico yo aprender a ser previsiva. Previsiva quiere decir que yo voy a tener un conocimiento anticipado del futuro y antes de actuar voy a ir al futuro porque yo puedo viajar al futuro, puedo ir, mirar el mundo paralelo, ver la, la, la, la el camino A, B, C, D, E. Ok, si tomo esta decisión, esta, esta, esta, esta, estas van a ser las consecuencias, las voy a asumir, no las voy a asumir, entonces voy a tener un conocimiento anticipado a través de ciertas señales o indicios. Nosotros hacemos eso, no actuamos a la loca, no lo pensamos, no miramos las consecuencias y después decimos, ay Dios mío, ¿qué me pasó aquí? ¿A mí por qué me pasa esto? Yo porque soy tan de malas. Es que usted no fue previsiva y yo quiero aprender a prevenir anticiparme al futuro, quiero leer el futuro antes de tomar decisiones muchachas, qué tema tan interesante, eh, nunca había mirado eh, las maldiciones desde el punto de vista de la madurez, o sea eh, asumir la responsabilidad de mi vida, aprender a ser previsiva Ver el futuro antes de que suceda. ¿Usted quiere aprender a ver el futuro antes de que suceda? Si esto es así, quédate acá. Eso parece una venta de, de le vendo el futuro, le leo el futuro. Por eso a mí me gusta, yo creo que yo sí leo el futuro. Uh, yo soy una mujer que sabe leer el futuro. Antes de tomar una decisión, vaya a... Y haga un viaje cuántico y mire las consecuencias. Eso es ser previsiva. Y resulta que la previsión tiene que ver con la cautela. Y la previsión tiene que ver con la precaución. Y el cuidado. Tienes que aprender a ser una mujer cuidadosa, prudente. ¡Ay, qué maravilla! Gracias, gracias, gracias por esta clase tan linda que acabo de tener hoy. Mira, estos retos, honestamente... Dame ayuda. Aló. ¿A aló. Hola. Sí, hola. Sí, hola. en este momento estoy en el taller en el taller online, te puedo llamar en, en un cuarto de hora o oh, la, la publicación de, de los siete pasos para, para dominar la pereza Sí, eso tiene un costo eh, tiene un tiene un costo, eh, pero hagamos una cosa, yo te, yo te, te devuelvo la llamada en, en, un cuarto de hora, ¿listo? Yo soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos. Ajá, sí. Claro, sí, sí, dame, dame, termino, es que estoy en vivo y se está escuchando lo que estamos hablando. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, mujeres, era una venta, pero, pero me toca hacer la venta ahorita. Ay, señor, estoy tan ocupada. La madurez trae responsabilidad, pero tengo que aprender a delegar, y esto es algo que tengo que eh, conseguirme una secretaria. ¡Secretaria! Voy a necesitar secretaria. ¿Quién quiere ser mi secretaria? Bueno. Eh, cada llamada me interrumpe. Pero, señor, ayúdame, porque esto quiere decir que mi negocio está funcionando y que tengo trabajo. Gracias a Dios. Gracias. Thank you very much. Ok. Bueno. Vamos a cerrar. ¿Qué es ser? ¿Qué significa ser una mujer? madura, entonces ¿cómo saber si eres una mujer madura? La, una mujer madura por aquí encontré algo que leí vamos a leer esto una mujer madura es símbolo de respeto y confianza ¡Ah! ¡qué maravilla! una mujer madura es símbolo es un símbolo Símbolo de respeto y confianza. Con el pasar de los años, nos vamos dando cuenta de que a veces los conceptos y las prioridades cambian. La madurez llega con el pasar del tiempo y las y las experiencias adquiridas en la vida. Una mujer madura es una mujer que ha vivido lo suficiente como para saber qué quiere y tener seguridad en sí misma. Óigame pues, óigame pues, vamos a trabajar cómo saber si eres una mujer madura, cómo saber si eres una Mujer madura. Eh, pregunto, ¿qué simboliza una mujer madura? Es símbolo de respeto y confianza. La madurez llega con el tiempo, acuérdese, nosotros lo dijimos, la madurez llega con el tiempo, usted no puede eh, eh, esperar a ser madura de una vez porque hay un proceso, hay un procedimiento, y si usted está aquí mirando este taller es porque este es su momento de ser madura. Te cansaste de ser una mujer inmadura. Te cansaste de ser una mujer que reacciona sin pensar. Te cansaste de ser una mujer que, que, toma las, que toma acciones de manera impulsiva. Te cansaste de ser una mujer que no piensa antes de actuar. Ya, pare de sufrir. Ya, no quiero sufrir más. Antes de actuar voy a ser previs previsiva, cautelosa, Preven, preventiva, una cosa es prevenir y otra cosa es pre... Se me olvidaron las dos palabras, no importa. Bueno, entonces, no hay duda de que en mi caso yo he vivido y he tenido experiencias, por lo tanto, una mujer madura es una mujer que ha vivido lo suficiente como para saber qué quiere, y tener seguridad en sí misma entonces si usted en este momento no sabe lo que quiere ¡ah! una mujer madura significa que sabe lo que quiere ¿cuándo lo quiere? ¿dónde lo quiere? ¿cómo lo quiere? yo soy una mujer que sabe lo que quiere yo soy una mujer que tiene seguridad en sí misma. Tengo seguridad en mí misma. Si usted no tiene estas características, si a usted no la respetan y si en usted no confían y si usted no, no sabe lo que quiere y si usted no tiene seguridad en, en sí misma, usted es inmadura y necesita ayuda y para eso estamos nosotras aquí, que ese es mi trabajo, poderte ayudar a que puedas conseguir la madurez y bueno, en, ese, en este proceso estamos. Bueno, mujeres, esto es todo por hoy. Eh, si en este momento tú no sabes lo que quieres, entonces necesitas ayuda, y para eso estamos nosotros en la Escuela Cuántica Mía. Regístrate, entra, voy a devolver la llamada, porque eh, tengo una, unas personas que están interesadas en tomar la Masterclass, el Mastermind de las siete cosas para dominar la pereza, que tiene mucho que ver con la madurez. Cuando uno tiene madurez, es capaz de dominar la pereza y hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer en este, el jueves eh, 25 de agosto, perdón, 27 de agosto, comenzamos, mujeres, con este taller. Eh, quedan cordialmente invitadas, si sí tiene un costo, aquí me estaban llamando y me estaban preguntando que tiene un costo, si sí, vale 120 dólares y lo repartimos en tres pagos si no tienes los 120 dólares, 47, 47, 47 tres pagos, aquí te voy a colocar la información y si estás interesada me puedes llamar así como me acaba de llamar la persona que no la pude atender pero, eh, y también suscríbete acá aquí te paso la información del Mastermind aquí está aquí te la paso eh, para que puedas participar es un grupo de mujeres donde los vamos a reunir eh, mujeres Mentes maestras, porque cuando una mujer se reúne con otra, ya se va convirtiendo en una mente maestra y vamos aprendiendo cómo adquirir respeto, cómo adquirir confianza, cómo ser seguras de nosotras mismas, cómo dominarnos y ser capaces de tomar acción y alcanzar el éxito. Y no morirnos inmaduras, con depresión y llevadas del putas. Eh, perdón, del patas. Perdón, eh, del pitas. <risa> bueno, mujeres hermosas. <risa> Se me salió la palabra. <risa> Se me salió lo paisa. Bueno, que estén muy bien. Chao, suerte. Me llamas por acá por WhatsApp. Recibo llamadas de las personas que están interesadas. Recibo mensajes. Eh, estoy en eso y también necesito secretaria. Y bueno, o chao muchachas. Ya se me fue por donde estuviste. Chao. Hola, Ana. Ana, gusto saludarte. Chao.